Era una enfermedad invisible para mi entorno y para mí. Nació perfectamente y con cuatro meses y medio fui a darle la toma a la cuna y lo encontré inconsciente. Un chiquillo de tres años que, que de repente de la noche para la mañana te digan, estaba gravísimo. De tener un hijo normal con el que disfrutas y haces de todo, te encuentras a que tu hijo se debate entre la vida y la muerte. El daño cerebral adquirido, en realidad, como su nombre indica, es eso. Es una lesión que se instaura en el cerebro una vez el niño ya ha nacido y que va a provocar una serie de problemas. No entendía lo que le había pasado. O sea, dicen, sí, bueno, tiene un herpes en el cerebro, le ha producido una inflamación del cerebro. Un niño que podía haber muerto en la cuna, pero, pero vivió pero tú no sabes lo que conlleva. Los niños entre 4 y 16 años si tienen daño cerebral adquirido no son tratados en ningún centro especializado. El niño va a sobrevivir pero que puede haber secuelas, que el niño eh, puede no volver a ser el de, el de antes. Eh... ...las familias no se lo acaban de creer... ...pero te parece que a ti no te va a pasar... ...es que te parece que, a, que en tu entorno eso no va a ocurrir... en casi todas las familias... Si ...alguien acaba conociendo pues a una persona mayor... ...aunque pues que ha, ha tenido algún tipo de daño cerebral... ...pero en niños nadie, casi nadie yo creo que conoce... ...que realmente a los niños les llegan a pasar estas cosas...